Muchísimas gracias, muchachos. Seguimos acá en De Mañana. Inmediatamente, pues, vamos nosotros a hacer el siguiente comentario y vamos a seguir con la línea de lo que está pasando en nuestro país. Y es que, lamentablemente, nuestros jóvenes se están muriendo, señores. Se están muriendo los jóvenes. Hay que tener el nivel de conciencia para entender cuál es la realidad que se está viviendo. En la República Dominicana, en Santo Domingo, en el distrito, acá en San Francisco de Macorís, los centros eh, casi a capacidad eh, están... El contagio está en su máximo nivel, podríamos nosotros decir. La relajación de muchos ciudadanos ha hecho que nosotros estemos viviendo la, reali la realidad que tenemos en el día de hoy, donde hay una cantidad de contagios importantísima, donde vemos que, por ejemplo, el fin de semana, muchachos de 20, 25, 30 años pierden su vida como si nada. O sea, pasó la etapa de que, Ah, no, que eso es los viejos que se mueren. No. El COVID te puede matar a ti que tiene 20 años, que tienes 30. Nosotros debemos de entender la magnitud de, de esta situación. Evite a la mayor posibilidad las aglomeraciones. Si no es necesario, no esté juntándose. Las fiestas, los teteos, las celebraciones pueden esperar. Lo que no espera es la vida. Posiblemente usted esté muy tranquilo en su casa y le pueden llevar este virus, le pueden llevar esta enfermedad. Hay una campaña fuerte que se está haciendo con eh, el tema de la vacunación, vacuna TR, de donde vemos a diferentes eh, expositores, influ eh, los influencers o los influyentes de las redes. Vi un muchacho que hizo un dembow, un reggae eh, lindísimo, con un mensaje donde busca concientizar y donde pone eh, sobre la mesa, sobre el balance. O sea, ¿qué es más importante? Beberse la cerveza con el grupo de gente o usted cuidarse. Es mejor usar el tapabocas a que usted tenga que usar un respirador artificial. Nosotros... Decimos o entendemos, no, que el COVID es solo una gripe, como escuchamos gente que dice. Por la gripe no se mueren cientos y cientos de miles de millones en el mundo, como van las cifras. Por una gripecita no se contagia la familia entera y mueren nuestros familiares o nuestros jóvenes. Tengo que dar el dato de las informaciones que teníamos de el Robert Rey Cabral, de un hospital para niños donde los niños o la parte que tenía eh, habilitada para los niños con COVID estaba casi llena la semana pasada ocho camas de 10 estamos en un punto casi fuera de control el gobierno emitió el decreto de la no bebida de la no bebida alcohólica hasta las 3 de la tarde la extensión del horario de te, de, de, de, del toque de queda si los muchachos me ayudan acá con el, el otro programa allá atrás <risa> eh, la, la extensión del horario del toque de queda en algunos puntos del país, solo por nueve días me parece es una semana, pero si no se disminuye un poquito el nivel de contagio que hay en el país, va a seguir. O sea, eso es tentativo, es para observar el comportamiento del COVID, estas medidas que se tomaron. Y nosotros entendemos que si se mantienen las cosas como están debe de seguir estas nuevas medidas tomadas por el presidente, donde de manera muy clara, donde de manera muy clara, amigos televidentes, se informó desde la guardia, desde la policía nacional, desde el COBA, desde el Ministerio de Salud Pública, que no iban a permitir una relajación y que iban a tomar medidas para evitar que la gente continúe y respetando lo los horarios del toque de queda y demás. Señores, esto es un asunto de responsabilidad individual. Ciertamente el gobierno debe de tomar control eh, sobre el asunto. Pero cada uno de nosotros somos los responsables de nuestros actos. Use la bendita mascarilla porque es bendita, porque esto te puede salvar la vida. Esto hace sencillamente la diferencia de contagiarte o de estar al lado de una persona que esté positiva sin saberlo y usted teniendo su tapaboca. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué es tan difícil protegernos? Protegiéndonos nosotros estamos protegiendo a los demás. Estamos protegiendo nuestra familia, estamos protegiendo nuestra sociedad, estamos protegiendo nuestro país. Vamos a ser responsables para poder salir de esta bendita pandemia. Lamentablemente, sí, el gobierno está tomando medidas e invirtiendo miles de millones de pesos para combatir todo lo que tiene que ver con esta pandemia. También lo vemos por otro lado que tomas medidas que a veces eh, uno no encuentra ni sabe qué pensar, como la apertura y la no solicitud o requisito de pruebas o el cierre, que es lo mínimo que se merecía, el cierre de las fronteras a países como Brasil y el Reino Unido. Y hasta el mismo Haití tomar medidas drásticas porque en Haití está la cepa, ya nosotros aquí la tenemos toda. 24, ¿eh? 24. Entonces, cuando vemos estas acciones y por otro lado vemos que a veces tú piensas, ¿será que hay una fuerza o una presión del sector turismo en la República Dominicana para que dentro de todas estas restricciones, toda esta situación que tenemos, el sector turismo se mantiene casi igual, amado, por no decir igual. El sector turismo en estos momentos de restricciones, los hoteles, las aperturas en los aeropuertos... Están igual. Tenemos que a la gente no se le permite estar en, en las discotecas, a hacer fiestas, pero aunque si bien es cierto que en los hoteles hay medidas que se toman y demás, pero la gente está normal. En los hoteles la gente está normal y uno ve las imágenes y ve los videos y ve los disfrutes o los gozos, como dice Francis. Y anda sin mascarilla. Y sin mascarilla. Y sin mascarilla. Yo revisaba, Amado, las reservas para los hoteles. Yo estaba tratando de buscar uno donde no hubiera gente, donde ¿Mm? no estuvieran llenos. Y están llenos prácticamente ya, todos. Se la loma por una semana. Amado, por Dios. Amado, las reservas. ¿Tú quieres un sitio donde no haya gente? <risa> llenos están. ¿Qué te dice esto? Que por un lado combatimos el tema del COVID, pero por otro lado tenemos la apertura de la, la, un la, la foco econo, importantísimo la, la, economía, la economía venció la sensatez de la salud un foco importantísimo se da en los hoteles, ¿por qué? porque mucha gente viene de fuera uh -huh. por ejemplo ya tú tienes en Nueva York que la tasa de contagio es de 0.83 sí. ¿pero a qué se debió? a la vacunación masiva o sea, ahí se ha vacunado <risa> casi todo el mundo en Estados Unidos el manejo que se le ha dado al COVID no ha permitido que nosotros estemos en, en, en puntos eh, importantes en términos de reducción, en términos, eh, y eso ha hecho que tengamos que abrir la economía, independientemente de que el contagio sea el, el, los números que tenemos. Contagio y mortalidad, que ha aumentado. En vez de bajar a aumentar. Pues tú te preguntas, Amado, amigos televidentes, quienes nos están escribiendo. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que le ha faltado para que nosotros estemos en un momento que cuando en principio de la pandemia estábamos más bajo en lo que tiene que ver con la positividad, el contagio, a que hoy estemos en un punto tan elevado, o sea, ha habido un fallo, un fallo en las políticas gubernamentales. ¿Cuál es el elemento que nosotros podemos citar? ¿Qué es lo que ha llevado a que estemos en la situación que estamos hoy? Es en la relajación de las medidas. Es en permitir los fines de semana de manera descarada, desconsiderada. La gente en los benditos teteos, en las benditas fiestas aglomeradas, sin importarles nada, Eso. Parte el alma, señores, cómo vemos nosotros la gente bebiendo, agrupada, sin mascarilla, las policías lo sacan a tiros. ¿Usted cree que un país donde a un policía lo saquen a tiro en un toque de queda, en un estado de emergencia, que se supone que es una de las cosas más importantes en una nación, y que a la policía la saquen a tiro? Cojo la llamada ahora, al segundo. Se está viendo que no hay un respeto de las autoridades y que hay unas flexibilidades del gobierno. Entonces ahí entra... Algo que Amado hablaba, de que en un momento quienes queremos un poquito de orden, vamos a estar deseando o comparando gobiernos, Bukele, Duterte, Ranfi, Domínguez, que orden, qué sé yo qué, y vamos a llegar a un gobierno de esto, porque la libertad en exceso o la permisibilidad en exceso hace daño y te da deseos de tú querer otras cosas. Vamos a tomar la llamadita, buenos días. Bien, adelante, buenos días. Buen día, muchachos. Buen día. ¿Quién eh. nos habla? Ella habla Teresa de los Piantini. Ah, adelante, adelante. Es este, para decirle que es verdad, dice Carolina del teteo, que eso lo hacen los pobres, pero y los que van a la cabaña y hacen su... Su, su, su fiesta, su, fiesta, su par, fiesta, y su, llevan su bebida, su monte. Que también la hacen, porque aquí van a la cabaña para hacer fiestas. todo. gracias. Cómo no, muchas, muchas Gracias. gracias. Sí, se está dando muchísimo y eso es lo que pasa Amado, entonces que ahora como no están los lugares abiertos, se llevan su cerveza, su romo y se van a hacer sus fiestas sí. para los moteles bueno. Es uno de los lugares donde debe de haber revisión, donde las autoridades cuando en momentos donde había una mayor presión desde el gobierno salud pública hay que recordar los paris que se, se encontraban en las cabañas, en los apartamentos y discotecas, y gente que bajaba las puertas pero tenía sus fiestones dentro hay otra llamada. Vamos a Adelante. Hablar. Buenos, Buenos días. días. Buen día. ¿Quién nos Dami? habla? ¿De dónde nos habla? Esther Vargas de San Francisco. Este. Saludo, Esther. Adelante. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina. Es parte de conciencia personal. Cuando comenzó la pandemia, el gobierno indicó utilizar la mascarilla. Pues a mí no hubo que decírmelo más. Pues pienso en mi vida, de mis hijos, de mi abuelo, de mis compañeros de trabajo. Yo tengo una responsabilidad ciudadana de cuidarme y de cuidar a los demás. Ahora, con lo que planteaba ayer ya, casi totalmente de acuerdo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre indicarme el gobierno a que me vacune y los te testigos de Jehová? Que cuando el testigo de Jehová no se pone la sangre, se muere él solo. Exacto. Pero cuando yo no me cuido, Exacto. yo no me vacuno, yo no me protejo, claro. puedo provocar la muerte. Esther, a es que es un problema en colectivo. Es mi, mi planteamiento con relación a los motores. El, el casco protector no debía exigírsele al conductor del motor, sino a quien va con él. Porque si él se quiere matar del motor, es un problema de él. Ahora el otro sí tiene que protegerse. Ese, y, y, Esther, muchísimas gracias, es que es un problema colectivo, o sí. Sea, sí, es, yo siempre en, en ese sentido me sumo amado cuando haces el comentario, yo digo lo siguiente, si es que usted se muere, usted es, es un, un ciudadano y usted claro. se desaparece en el claro. aire y no le causa un problema ni a la sociedad de un gasto, usted como motorista que se invierte muchísimos millones de pesos en gente desbaratada en los hospitales y que tenemos la mayor tasa en accidentes de, de, de, de, de la zona, de la región, si usted se desapareciera y no le causa un problema a nadie, bien, muera se calibrando en la autopista Duarte, tú lo acostado, has visto, acostado, Y ahí acostado. Entonces, con el COVID... Sí. Blackie, si a ti te diera el COVID y tú te desapareces en el aire, está bien, te desapareciste, ¿no? Vamos pues, a... <risa> y te desapareces en el aire, ok, pero cuando a mí me da, yo contagio a los demás, entonces es un problema colectivo. Entonces... Ahí entra una situación, Amado, que se está dando, César, lo voy a tener que dejar ahí el comentario para seguirlo sí, adelante. Bien. Que hay gente que está planteando que hay un derecho a la ideología, a la religión, pero cuando el religioso se infecta de COVID, es el Estado que tiene que responderle y nos está contagiando a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bien, bien terrible.